Para el efecto de estatua necesitamos un modelo adecuado que se note el efecto, les recomiendo que no contenga muchos tonos negros porque si no el efecto no se notará mucho, extraemos la figura de cualquier forma, y la exportamos a un fondo que nos guste. Ahora rápidamente, presionando control más y reduciremos el nivel de saturación a cero, y con herramienta sobre exponer ahora justo con un pincel a la medida de los ojos eliminaremos las pupilas, así como en el ejemplo. Una vez ahí, abriremos unas texturas tipo piedra, y la exportamos al nuevo documento, y haremos una máscara de recorte, pero primero ajusten las texturas a la cuadrícula del tamaño del modelo, ahora sí, presionando la tecla control sin soltar, y dando un clic sobre la capa de nuestro modelo, nos creará automáticamente una máscara de recorte, presionamos copy paste, control más B y control más C, y ponemos en modo de multiplicar. Hacemos la misma acción, con la máscara de recorte, pero creando una nueva capa, aplicaremos unos pinceles de ruptura, y pues que les puedo decir, aquí usen su imaginación de posición, miren cómo aplico yo mis pinceles, al propósito estos vendrán en la descripción de video, este paso hará creer que la estatua tiene muchos años de haber sido creada, ¿no lo creen? Y que mejor efecto para envejecer a las rocas que musgo sobre ellas, su método es diferente de aplicación, es el mismo en el caso del recorte, pero diferente modo de fusión de capa, ya que el modo de lo oscurece demasiado, solo usaremos el modo de, bueno, oscurecer se llama, que ironía. Bueno este fue el efecto estatua, algo simple no lo creen. Así que pues disfrútenlo, saludos y buena suerte, adiós.